Yurnero aquí. Soy Yurnero. Juggernaut. Llámame Juggernaut. Juggernaut está listo. Invocaste a Juggernaut. Oh, es el Juggernaut. Oh, oh, es el Juggernaut. Traigo mi espada. Firme y enfréntame. Morir en mis manos es un honor. Al blandir se afila mi espada. Está hecho. El tiempo apremia. Ponme en la vanguardia. Como desees, es un honor, al frente, atentos, de acuerdo, a la batalla, de acuerdo, una buena idea Como digas, muy bien, ya estaba moviéndome Ajá, sí, eh. sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, tu muerte se aproxima, me perteneces, morirás Corre, si puedes, mírame a los ojos, qué cobarde, corre no puedes esconderte, traficante de muerte. Ya es hora. Si me lo pides, te responderé. ¡Ah! Con permiso. Juggernaut. ¡Ah! Juggernaut. ¡Ah! Furia de batalla. Juggernaut. Garnat! Me largo de aquí. Odio golpear y escapar. Terminaré esto más tarde. Parece que somos tú y yo. Qué bueno verte aquí. ¿Y mi tajada? Qué desperdicio. Ah, lo tenía planeado. Mi poder aumenta. La fuerza es mía. Los frutos de la disciplina. La fuerza viene con práctica. Me fortalezco. El mejor de mis trabajos. Debería sentirte honrado. Debería sentirte honrada. Un honor para ti. Enfrenta tu muerte. Un enemigo valioso. Mi espada tiene la culpa. Mi espada ha probado mejores. El límite es muy fino entre valentía y estupidez. Tú nunca vas a ver mi cara. Quirúrgico. Acepto tu muerte. ¿Ves lo que haces? No importa el tamaño de la espada, Sven, sino cómo la usas. El tamaño no importa si tu espada no pesa nada. Ahora prepararé tu máscara mortuoria. Un enemigo honorable se muestra antes de morir. ¿Creíste que con todos tus saltitos podrías eludirme? Tu burbuja tenía que reventarse. Ahora eres un espíritu de verdad. Trajiste piedras a una pelea de espadas. La furia de la espada corta como seda a todas tus trampas. Tú no eres mi rey. Escóndete todo lo que quieras, mi furia te revelará. El dragón se esconde detrás de un escudo y aún así no se salva. Casco conoce a Jug. No me arrodillo ante ningún rey. Soy el Juggernaut, Lich. Soy el último de mi especie, pero el primero en esto. Furia de batalla saluda a furia de espada. Ah, Cetro. Reliquia de una especie caída. ¡Inmortalidad! ¡Inmortalidad! Ya no tendré problemas con la muerte. ¡No! No es posible. Ver más allá de la máscara. Enfrentaré a mi destino. Desenmascarado. ¿Es este mi destino? ¿Qué es esto? Yo era el último de mi especie. Extinción. Y así ya no queda ninguno mi verdadera cara. Aquí otra vez, Juggernaut regresa. Abatido, pero no ha vencido. Solo un contratiempo. Tal vez perdí mi cara, pero no mi corazón. Una batalla no es la guerra. Regreso del borde de la extinción. <ríe> Me creíste muerto, ¿verdad? ¡Tomaré eso como un tributo! Mm. daño doble! ¡Rapidez! ¡Ilusión! ¡Todo es confusión! ¿Y ahora cuántas espadas tengo? Invisibilidad. No me verás por aquí. Regeneración. No hay deshonor en regeneración. ¡Aún no! ¡No es hora! ¡No estoy listo! ¡Necesito maná! ¡No tengo maná! ¡El maná es insuficiente! ¡Estoy bajo ataque! Si tan solo pudiera rascarme la nariz. Linda máscara, dicen. ¿Qué máscara? ¡Soy el Juggernaut perro! ¡Soy el Juggernaut perra! Oh, señor de las máscaras, acepta esta plegaria de tu único hijo sobreviviente. Por el visaje de venganza que se ahogó en la isla de las máscaras, continuaré los ritos de aquellos que no tienen cara. Faltan arriba. Faltan al medio. Faltan abajo. No olvidaré esto. Mis agradecimientos. ¡Victoria! En la victoria hay un gran honor. ¡No! ¡Derrotado! ¡No hay honor en la derrota!